Lidzen versus Stike, buena batalla. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza empieza Lidzen. G, G, G. Hermano, sí. suela mi micro un poquito, por favor. Suéltalo. Yeah, yeah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay ay. gua. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. El Criqui, duke, water, let's go. ¿Qué quieres que te haga, que te deje marinado? O que tome tu cuerpo y te deje apanado. O te haga un pescado congelado Todo lo que quieras más me cocino a este soldado Él piensa que me gana la batalla No te sacas la espina Te dicen ceviche de caballa ah, no de eh. Trujillo, es cabrito a la norteña Y no le doy saquito en mi suspiro a la limeña oh. Mi suspiro a la limeña que me cuente este tarado, Si al final es pato pero no acabas guisado a mí estás perdiendo demasiado porque piensas que eres plato y me tienes estudiado. ¿Qué entiende estudiado? ¿Me tiene estudiado? Yo como carretilla por eso lo he combinado. No sabéis cómo hacerlo, yo soy representante. Escucho en Ayacucho como la buca picante. Como la buca picante que me dicen el distrito. No eres el mejor, menos el exquisito. No eres combinado, yo sí soy maldito. ¿De qué sirve el combinado si pierdes con el mostrito? ¿Con el mostrito? a su amigo lo insulta? Yo no te insulto porque tengo la cara pulcra. ¿Entiendes? Oh. A mí se me respeta. Las mujeres le dicen mal amante. Le dicen sopa seca. Le dicen sopa seca que me quiere hablar de eso. Si seguro dentro del proceso, este de lo secunda. Ay. Yo no soy una sopa checa, checa, porque yo tengo más mi Que ¡Eh! no coman pericote, mejor un caldo de mote ¡Eh! Cuando estás huasca, tomas ayahuasca Conmigo reviven, me dicen caldo de patasca ¡Oh, qué, buena, qué, buena! <risa> ¡Qué buena batallita!